Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a definir lo que es la volatilidad, identificada con la griega sigma. En el lenguaje común decimos que algo es volátil cuando presenta inestabilidad, o se espera que los resultados tengan ciertas oscilaciones, y ese es el motivo por el cual llamamos al riesgo en finanzas indiferentemente con la palabra volatilidad. Dicho de otra forma, riesgo igual a volatilidad. En los videos sobre la distribución normal ya habíamos visto que la volatilidad del activo era medido a través de la desviación estándar y que esa desviación estándar nacía porque siempre los datos tendrían a agruparse hacia el punto medio y poco a poco se iban dispersando hacia las colas de la curva de la distribución normal. Esa dispersión que tenemos en los datos es lo que intentamos medir cuando calculamos la desviación estándar. Es decir, riesgo igual a volatilidad. La volatilidad se mide con la desviación estándar cuando estamos trabajando con rendimientos de portafolios o de activos. Es decir, cuando estamos midiendo el riesgo de mercado. La forma como medimos la desviación estándar es sacándole la raíz cuadrada a la varianza. Y el cálculo de la varianza va a sufrir una pequeña modificación dependiendo de si estamos teniendo en cuenta todos los datos en estudio o si solo vamos a tomar una muestra de esos datos. Ese pequeño cambio lo podemos ver aquí, en el denominador. Pues para una muestra tendremos siempre n-1 menos variables independientes, en cambio en la población si sí, consideramos todas las variables. En Excel vamos a trabajar con la función desves.m, si lo que necesitamos es la desviación estándar de una muestra, y para una población vamos a trabajar en Excel con desves.p. Miremos en Excel cómo haríamos estos cálculos, tanto la parte de la ecuación numérica como utilizando las fórmulas de Excel. Supongamos que tenemos 10 observaciones y que esos son los rendimientos que obtuvimos en cada observación. Vamos a trabajar este mismo ejercicio tratándolo como muestra, es decir, eso es solamente una parte de todos los datos, o como una población, es decir, esos son todos los datos posibles, no hay más información que podamos hallar. Para trabajarlo como muestra, Miren que la ecuación nos dice que debemos sumar cada rendimiento menos la media de esos rendimientos elevado al cuadrado. Así que lo primero que vamos a hallar es la media o promedio de los rendimientos. Esto lo hallamos con la función promedio de Excel o también podemos sumar todos los datos. Puede ser la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos que tenemos, que son 10. Y listo. Tomamos entonces cada rendimiento menos su media y vamos a fijar la media con F4 o comand T. Vamos a elevar esta información al cuadrado. Y listo. Ahí ya tenemos cada rendimiento posible menos la media elevado al cuadrado. Por supuesto datos que también nos sirven para calcular la población. Como la ecuación nos dice que es la sumatoria de todos estos datos, pues entonces vamos a ir aquí y vamos a decir la suma de todos estos datos. Y ahí ya tendríamos la sumatoria de todos los rendimientos probables menos su media elevado al cuadrado. Como necesitamos dividirlo, entre n menos 1 dividido, n, el total de datos, menos 1, y listo para la muestra. Como la idea es hallar la desviación estándar, pues entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada a toda esta ecuación. Y nos dice aquí que el riesgo es de 4.18%. Si lo tratamos como muestra, si lo tratamos como población, voy a traerme la misma ecuación, selecciono, le digo comand C, entro en la siguiente, le digo comand B, miren que es la misma ecuación y lo único que hago es no restar el menos uno, si esos fueran todos los datos posibles. Le damos enter y me dice que si esto es una población, el riesgo es de 3.97. ¿Qué sentido tiene que como muestra nos dé más alto que como población? Pues que si esto es solamente una parte de un conjunto grande, pues va a haber más probabilidades de que los datos se muevan más a la derecha o a la izquierda. En cambio, si lo que tenemos es una población, pues ya los, el movimiento de los datos está restringido a esos datos y punto. En Excel, la muestra sería o se trabajaría con la función desves.m y seleccionamos todos los rendimientos. La población. Se sacaría con la función desves.p y también seleccionamos todos los rendimientos. Pueden observar que tanto en la forma numérica como en la formulación en Excel, todos los datos son exactamente iguales.